te ha pasado alguna vez que estás en tu casa y decís, che como que... ¡Qué mala energía! Mm, o de repente van a visitarte personas que no tenés tanta buena onda y se van y decís, queda medio raro, Quedó algo raro. Sí. O te compras lo que te dije al principio del programa, esas flores que son carísimas, que te encantan, sí, tuviste una visita en casa y oh. al día siguiente... Te papuchan. Se mueve oh. completamente. Tiene que ver con el aura de la Casa. Hay una especie de armonización sí. que podemos hacer en el hogar. Para eso la hemos invitado a. Ay, se me fue el nombre. Ay. Verónica de la misma? No, Porque me quedé con, la... con de la... de Laura. me quedé con lo de Laura. Verónica, fuerte el aplauso. Verónica, por qué me imaginé? ¿Por qué hice la pausa? Porque me imaginé como el aura de la Casa como rodeada de luz. Y cuando entra una energía que no nos copa tanto. ¿Cómo, ¿Cómo se modifica esa energía? Tal cual Me quedé eh, pegada dijiste, en eso Nosotros tenemos como nosotros tenemos un, un aura sí. ¿sí? La casa también Pero a diferencia de que se alimenta según las emociones De los que habitan la casa ah. ¿sí? El entorno Está bueno siempre tener algún animalito Porque ellos perciben las emociones uh -huh. Y todo lo que va pasando alrededor O buenas plantas que te van avisando Cómo está la energía en la casa Ah, mira, no la tenía, la de las plantas. Sí había escuchado, por ejemplo, lo de los gatos, que sí. son súper persuasivos. Los gatos eh, son transmutadores, tienen 13 chakras, a diferencia que los perros tienen 7. ¿Y qué significa eso? Que los, eh, los gatos pueden transmutar las emociones, por lo general se colocan en lugares negativos de la casa. O con el ronroneo ayudan a transmutar la energía, por ejemplo, que se te ponga encima, sí. que duerman encima, porque te están protegiendo y ayudando a limpiar emociones ah, o situaciones. Por eso dicen que cuando estás triste, si tenés un gato, se te acerca. Sí. Porque viene como a cambiar esa energía. Te cambia. Wow. O cuando viene una visita, prestale atención cómo se conecta o no el gato. Está observando, a diferencia del perro, el perro por lo general se hace carne toda esa energía. Ah. Las abuelas decían que siempre estaba bueno tener eh, animales en la casa porque ellos tomaban las energías. Lo primero que venían se hace carne los perros. Ajá. Y con respecto a las plantas, por ejemplo, una que está muy buena es, eh, les, mmm, se llama la vara de San Jorge. Esa, si vos la pones en la casa, tiene que estar en altura y en las noches tenés que prestarle atención. Si una de las varas de las hojas baja es porque está cortando algo o te está indicando que hay una energía baja en ah, el hogar. Ah, ¿no? esa es una planta. Una planta, San ah. Siberia, Espada de San Jorge o San Siberia, que hay dos, una que tiene con una orillita amarillita alrededor. Unas ah, hojas largas, sí. que es muy bueno tenerla en la casa, sí, sí, además sí. de la ruda o demás. Que no es la misma que Lengua de Suegra. ¿No es la misma era sí, sí. ah. la Sí, lo que pasa es que le, tiene varios nombres, esa misma. Ah. ¿Esa? Larga, como lengua Claro, de... prestar atención en la noche, si la una de las hojas se baja, prestar atención porque te está indicando que hay algo energético de baja vibración. Mirá vos, ah. ¿y en ese caso qué hay que hacer? Si sentís que hay una energía fea. Bien, una de las cosas que está bueno hacer cuando ya sentimos no tanto energía, sino cuando está estancada. Porque la, la casa tiene que circular la energía, como en nosotros. Uh -huh. Tiene que ir todo en forma de espiral, se llama. Entonces, si vemos que está pesado el ambiente, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando se cortan, por ejemplo, los proyectos, cuando se nos rompen las cosas, ahí lo que podemos hacer es hacer una buena limpieza física como espiritual. Espiritual con saumo, se llama. Con granos y saumar sino hay una fórmula que la iba a poner, después la voy a poner ahí para que la vean, que tiene que ver con un vasito de eh, sal y vinagre. Eso Ajá. lo pueden dejar detrás de las puertas donde sientan que la energía está más baja. Ajá, en el hogar Mira, yo había escuchado también lo del agua Pero cuando te vas a dormir Dejarlo al costadito de sí. la cama Y si al otro día tenía muchas burbujitas Era que había como una energía así de envidia, claro. fea No, en realidad es, la, es para ver Cómo está la frecuencia energética de la habitación Ajá. Si hay muchas burbujas se hace lectura de eso Pero también para limpiar en profundidad Lo más aconsejable es ahumar la casa ¿Con ah, un saumerio? Sí, ah, ¿sí? Un ah. Vienen como unas copaleras, ¿sí? que vos pones carbones vegetales, mirra, incienso, benjuí o plantas. Lo mejor siempre son las plantas, como la ruda, el romero y la salvia. Mientras las plantas sean más amargas, más desprenden energías de baja vibración. Si son dulces, por ejemplo, el palo santo, que por lo general muchos lo usan, está bueno para después de limpiar profundo la casa, recién ahí se pasa un palo santo. Uh -huh. Pero bueno... ...te das cuenta de cómo está la energía... ...si se te rompen las cosas... ...hay que limpiar todo... ...el desorden... ...cuando hay una, un, una habitación... ...que por lo general siempre hay lío... Sí. ...la ropa por ejemplo arriba del sillón... ...prestar atención... ...por ejemplo si hay mucho desorden... ...en la entrada de la casa... Sí. ...representa que hay algún tipo de conflicto... ...que tenemos miedo con respecto a la sociedad... ...hacia la afuera... Ah, ...dependiendo el desorden... ...es como que si vos en la casa no tenés orden... No hay orden acá. Pará, porque yo cuando uh, empezamos el Lord. programa dije que tenía una habitación del caos. Bueno. Que guardo bueno. todo cuando me avisan que van a ir a mi casa. Tiro todo ahí. Bueno, ahí hay que prestar atención. Mm. En qué lugar oh. está, cómo, cómo es la energía. Si está todo el tiempo así o solamente cuando es no, un no, segundo. No, no, no, todo el tiempo. Bueno. Eternamente. Eh, bueno, hay que prestar atención a eso. Si hay ropa, por ejemplo, que no usamos durante todo el año, afuera. Ah, ok. Eh, si hay cosas rotas... Eh, ¿Qué más? Que si rompa hay cosas que mucho no son... Los, se... los vasos y eso... Bueno, ahí es un detonante ah, de wow. la energía. Uh. Por ejemplo, si también cuando te vas a acostar crujen los muebles, hay que prestar sí. atención. Ah, bueno, está bueno. muy, muy embrujada <risa> mí, <pasaba> de todo. <risa> todo el espíritu. ¿sí? <risa> <risa> bueno, cuando crujen los muebles es un detonante de que hay que prestar atención porque está baja la energía del hogar. Sí. Eh, con un poquito de energía, un poquito más densa. Por lo general, depende cómo esté el, la, la casa, digamos, el ambiente, si se puede respirar o no, vos podés tener eh, síntomas. ¿Cuáles serían? Estos de que se cortan los proyectos, eh, eh, zonas de depresión se llama, donde hay líneas que se cortan energéticamente, que no hay un buen flujo, puede haber zonas de depresión en la casa. Entonces uno está más bajón en determinados sí. lugares prestar atención, uh -huh. ventilar en las mañanas es muy bueno. Uh -huh. Algo que, por ejemplo, yo doy talleres de Saumo para enseñar cómo armonizar la casa. Y lo primero es, por ejemplo, agarrar la escoba. Sí. ¿sí? Y vos hacer decretos, poner mantras, está bueno, para que cambie la frecuencia de la casa. En eh, YouTube. En Tutu, por sí. ejemplo, el Om Mani Padme o el Kodoi son muy buenos mantras que hacen mandalas energéticos que van limpiando la casa. Sí. ¿Lo dejamos reproduciéndose eso? Sí, mientras agarras la escoba. Yo, por ejemplo, agarro de la última habitación hasta la puerta de calle, la, el puentecito, hasta ahí tenés que limpiar. Ah, Porque abierta. si vos no, no limpias esas zonas, como que, como que energía, la energía no pasa hacia el hogar. Uh -huh. Entonces está bueno, chao. Y todo el tiempo... Eh, fuego azul, corto, limpio y purifico mi hogar todo el tiempo. A mí no me molestan cuando yo agarro la escoba. Yo necesito hacer todo. Es como toda una ceremonia. Ah. Después de ahí paso el trapo limpio como tenga que limpiar cada uno. Qué estaban un qué tenemos decir repitámoslo. Corto, limpio, purifico y sano con el fuego azul. Yo llamo al arcángel Miguel Ay. y hago de cuenta que el arcángel Miguel toma la espada y con la espada, con la escoba que es una espada, empieza a limpiar y a sacar todo desde la última habitación. ...hasta la puerta de calle. Ah, me gustó eso. Después que limpias recién, bueno, vos pasas el trapo, qué sé yo... ...y hago un preparado con ruda, romero y salvia en una botellita de agua... ...sí, ¿sí? 70% de agua y un poquito de vinagre y lo dejo toda una noche... ...y al otro día ya paso toda la casa. El vinagre es muy bueno para desprender las energías... Eh, ...pensamientos negativos, sí, para, para todo. Para todo. Y vos, Vero, entras a sí. en una casa y te das cuenta cuando hay una energía que no está buena... Sí. Eh, he aprendido con los años a tener como símbolos de protección, porque desde que era chica yo entraba a una casa y me dolía la boca al estómago, me uh -huh. dolía la cabeza, entonces, o veía cosas. Entonces aprendí a hacer como un método de protección, yo no puedo entrar a una casa y empezar a ver, porque es como invadir el hogar. Yo si no tengo el permiso de la persona, yo no me pongo a ver, o no me pongo a percibir, ya lo tengo como... Eh, sello de protección a eso, uh -huh. porque si no vos estás invadiendo, o llegar y empezar a decir a una persona, vos tenés esto, no, si la persona no te pide su opinión, su vos no tenés el permiso, no está bueno, claro. porque estás invadiendo. Obvio. Como cuando llegan y con toda confianza te abren la heladera y vos decís, perdón, <risa> señor, ¿qué pasó acá? Eso es tremendo. Bueno, es eso, es invadir, no podemos estar, yo todo lo que hago pido permiso primero, porque si no se corta una ley universal, sí. que es esto de, de la libre elección, de querer o no que te miren la casa o no. Y volviendo a lo de los animalitos, dijimos, lo del gato, que a mí me, quedó, me quedé medio traumada con eh, la película, eh, ay, Cementerio de Animales. ah oh. Chicos, sí, no sé feo. si la han visto. No, yo este no la he visto. Sí. No la veas, vos que tenés gatos, no la veas. Y yo de ahí, la vi muy chiquita y quedé mal. Y me dan miedo los gatos por eso, ¿eh? porque se te acercaba sí, y, te, y te sacaba el alma mientras dormías. Entonces, como que... Es, y, yo, y cada vez... te... Bueno, chicos, es una pena, pero pará, yo de ahí era muy chiquita, tenía ocho años. Habré tenido 24, 25, <risa> 8 años. Y cada vez que voy a la casa de mis amigas, todas tienen gatos, que se, se me suben todos los gatos. Claro, es que... Ay, las porque películas no te terron... gustan los gatos, se te acercan, saben, ¿viste? Lo saben. Es que lo huelen. Lo los animales perciben el miedo. Igual que los perros, yo, por ejemplo, a mis niñas les enseño a poner la mano. No te acerques, deja que el perro se acerque a vos. Ah. Y que te huela la palma de la mano. Ajá. Y de ahí el perro sabe si se puede acercar, porque ellos huelen el miedo y piensan que están En, en peligro. peligro. Pero con respecto a esto de la película, eh, a varios nos había quedado eso. Yo hasta que tuve un gato y entendí cómo trabajaba la frecuencia... Y te pasó lo mismo al cayuta, al ¿Sí? cayuta. Sí, sí, sí. Con el Y, este? y después, al principio no lo, yo los miraba y las tenía de respeto, ahí sí, los sí, dejaba sí. Hasta que me, me enamoré de una gatita, una siamesa y fue lo mejor que me pasó. Y empecé a aprender mucho de esa gata, cómo eh, limpiaba y armonizaba los espacios. Súper perceptiva, re jugaba y me hacía más caso que hasta los perros. Ah, ¡Mirá! Eh, pero Qué bueno, locura. ahí hay que prestar mucho atención a uh -huh. eso, a cómo están los pensamientos que tenemos durante el día en el hogar son importantes. Uf. Porque son como mantras, mm. ¿sí? Si yo estoy en la cocina limpiando, ¿sí? Porque... El vecino me cortó el pasto y me, me arruinó, y estoy todo el tiempo con pensamientos negativos, yo hago que todos esos pensamientos, al estar todo el día en ese lugar con eso, tomen una forma, ¿sí? Es energía, mi propia energía negativa, que se instala en ese lugar. Entonces, de esa manera, yo empiezo a hacer que la energía baje. Uh -huh. Entonces... Como decíamos recién, está bueno esto de limpiar, vas limpiando, otra manera de hacerlo, empezar a hacer que la energía comience a circular de nuevo, es haciendo que los muebles giren de lugar, cambiarlos de lugar. Si vos llegas y sentís pesada la casa, sí. cambiar de lugar, por ejemplo, las la si silla, la, la, la silla, los ajá. muebles, los cambias de lugar y eso ayuda a que otra vez la energía, si estaba estancada, sí. haga un pequeño movimiento y empiece a circular de nuevo. Ajá. Previo a todo este paso que les había enseñado recién, de barrer, y demás. Estamos con Vero Ledesma. Si te acabas de enganchar a la pantalla del 7, estamos hablando de esto, de cómo hacer circular la energía en casa, sí. armonizarla y demás. Tenemos mensajitos. Tenemos mensajitos. Hola para todo. Qué bueno está el programa, Vero Ledesma. Genia. Qué buenos tips para las buenas vibras. Y tenemos consultas. Una consulta. Sirve abrir las ventanas y que entre luz y circule el aire por un lado. Y por otro lado, dicen: Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Y cuando crujen los pisos, qué significa? Bien. Eh, con respecto a los, a los pisos es más o menos similar a esto de los muebles porque la energía está densa sí, y principalmente eh, digamos en la entrada, cuando uno entra a la casa, sí, si sí, está bueno a veces descalzarse y dejar los zapatitos al lado uh -huh. porque vos traes la energía, cuando nosotros salimos a la calle... Muchas veces, dependiendo cómo sea nuestro tipo de energía, podemos ser, absorber las energías del entorno y lo traemos a casa. Uh -huh. Entonces agarramos, nos sacamos los zapatitos, nos limpiamos, nos vamos a bañar. Por ejemplo, está bueno este preparado que les enseñé para el piso con ruda, romero y salvia. También está bueno tenerlo en tipo aplicador, spray, ah, para después de bañarte. El olor que te queda lo único. Sí, eh, mi marido me dice ensaladita, ya ¿Ah? llegó la ensaladita. Porque... ¡Come todo, <risa> de Vení. No, sí. Sí. no, pero está bueno para después de bañarte, o sea, es un baño de descarga, sergama. con eso. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba, yo trabajaba mucho tiempo en hospitales, entonces venía y no saludaba a nadie. Directamente me iba al baño, me sacaba la ropa, me bañaba, me pasaba esto... Me desprendía de toda energía ah, y recién ahí seguía. Ni que fuera en la época del COVID, lo no peor digo. de la cuarentena. Bueno, yo fue antes, pero así todo porque en, la, en los hospitales son lugares muy densos. Y bueno, sí, hay sí. muchos lugares densos que podemos traerle esa energía. Y si sos perceptiva, más todavía. es Como un bichito de luz. Vos prendés la luz y las energías se adhieren. Uh -huh. Esto de cuando somos personas, son personas que eh, llaman mucho la atención por algo, las energías ahí nomás se adhieren a nosotros. Entonces, esto de desprender. Y la otra pregunta, no me acuerdo cómo era. Lo de las la... ventanas, sí que corra el aire y entre luz, sirve. Sí. Sí, total. en las mañanas levantarte, abrir las ventanas, dejar que entre toda la luz que se ventile la casa. Por más que sea invierno, uh -huh. está hace mucho frío, no importa. Abrir Un todas gratis. las ventanas, que se ventile y después recién ahí hacer todo el, el paso a paso para poder armonizar la casa. Uh -huh. Y cuando os con estos eh, mirra, incienso de enjuigo, las plantas, está bueno abrir todos los muebles. Vos vas con el fueguito, con el humo. Eh, abriendo debajo de las camas, abriendo la heladera, abriendo el horno, las alacenas, todo, para que el humo impregne todos los muebles. Y más, eh, se recomienda mucho hacer el saumo cuando tenés muebles viejos, mm. porque traes todas las energías del pasado. ¿sí? Del pasado. O, por ejemplo, se recomienda saumar cuando te vas a mudar una casa, mm -hmm. porque vos no bueno, sabés qué memorias tiene ese hogar. O los muebles usados no. también. Los ¿no? muebles usados principalmente. Y uh -huh. los espejos. Hay que prestar mucha atención a los espejos. No tener espejos, por ejemplo, en la habitación no está bueno porque se llaman que son, se sirven como portales. ¿En qué sentido? Que absorben mucho las energías. Entonces cuando dormís en la noche baja mucho la frecuencia. Entonces siempre está bueno. Si lo tenés, bueno, poner una mantita. No es nada grave, pero simplemente está bueno cada uno. Cada un tiempito hacer un saumo determinado, eh, por ejemplo, en tiempo de paine, en pandemia, que estaba muy baja la frecuencia energética. Cada, yo, por ejemplo, saumaba miércoles y sábado. A mí me decían saumar miércoles y sábado porque la energía estaba muy baja de todos. Entonces, cada un determinado tiempo está bueno hacer esto. Uh -huh.